Tiempo condicional. Verbos terminados en IR. Video número 26. Aplaudir. To applaud. Yo aplaudiría. Tú aplaudirías. Él, ella, usted aplaudiría. Nosotros, nosotras aplaudiríamos. Vosotros, vosotras aplaudiríais. Ellos, ellas, ustedes aplaudirían. Nosotros aplaudiríamos mucho en el concierto. Definir. To define. Yo definiría. Tú definirías. Él, ella, usted definiría. Nosotros, nosotras definiríamos. Vosotros, vosotras definiríais. Ellos, ellas, ustedes definirían. Nosotros definiríamos cada una de las cláusulas del contrato muy bien. Emitir. To emit. Yo emitiría. Tú emitirías. Él, ella, usted emitiría. Nosotros, nosotras emitiríamos. Vosotros, vosotras, emitiríais. Ellos, ellas, ustedes emitirían. La policía emitiría nuevas leyes en la ciudad. Escupir. To spit. Yo escupiría. Tú escupirías. Él, ella, usted escupiría. Nosotros, nosotras, escupiríamos, vosotros, vosotras, escupiríais, ellos, ellas, ustedes, escupirían. Yo no escupiría en el piso porque no es correcto. Invadir. To invade. Yo invadiría. Tú invadirías. Él, ella, usted invadiría. Nosotros, nosotras invadiríamos. Vosotros, vosotras invadiríais. Ellos, ellas, ustedes invadirían. Los marcianos invadirían otros planetas. Omitir. To omit. Yo omitiría. Tú omitirías. Él, ella, usted omitiría. Nosotros, nosotras omitiríamos. Vosotros, vosotras omitiríais. Ellos, ellas, ustedes omitirían. El acusado nunca omitiría información relevante. Pulir, to polish. Yo puliría, tú pulirías, él, ella, usted puliría, nosotros, nosotras puliríamos, vosotros, vosotras puliríais, ellos, ellas, ustedes pulirían. Francia puliría todos los cubiertos de plata. Sacudir, to shake off. Yo sacudiría, tú sacudirías, él, ella, usted sacudiría. Nosotros, nosotras sacudiríamos, vosotros, vosotras sacudiríais, ellos, ellas, ustedes sacudirían. El camarero sacudiría los cócteles en estos vasos. Asumir yo asumiría, tú asumirías, él, ella, usted asumiría, nosotros, nosotras asumiríamos, vosotros, vosotras asumiríais, ellos, ellas, ustedes asumirían. Ustedes asumirían todos los gastos de la fiesta. Dividir. To divide. Yo dividiría. Tú dividirías. Él, ella, usted dividiría. Nosotros, nosotras dividiríamos. Vosotros, vosotras dividiríais. Ellos, ellas, ustedes dividirían. Tú dividirías la torta en pedazos iguales. Imprimir, to print, yo imprimiría, tú imprimirías, él, ella, usted imprimiría, nosotros, nosotras imprimiríamos, vosotros, vosotras imprimiríais, ellos, ellas, ustedes imprimirían, yo imprimiría todos los documentos en mi casa. prohibir, to prohibit. Yo prohibiría, tú prohibirías, él, ella, usted prohibiría, nosotros, nosotras prohibiríamos, vosotros, vosotras prohibiríais, ellos, ellas, ustedes prohibirían. Los maestros prohibirían fumar a todos los estudiantes del colegio. Recuerda suscríbete totalmente gratis a este canal, comenta y comparte, regálame un like por favor, activa la campanita de notificaciones, mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven66 gmail.com, me gustaría mucho recibir noticias tuyas. Bueno amigos, este es el final del video relacionado con el tiempo condicional en esta ocasión te estudiamos 12 verbos terminados en IR y este es el video número 26. Muchas gracias por tu tiempo espero verte en la próxima lección o en nuestro próximo video. Hasta pronto.